Una vez que nos hemos registrado en Tikitoki, entramos en, el, en la página web y nos saluda dándonos la bienvenida e invitándonos a crear nuestra primera línea de tiempo, primera y única en la cuenta gratuita. En este caso nos pide un título, vamos a hacer una sobre inventos en la revolución industrial, en la introducción vamos a poner un máximo, unas 20-25 palabras, en este caso recorrido por algunos inventos relevantes para el desarrollo de la revolución industrial, y en la sección About eh, podríamos poner alguna información complementaria. En este caso, dado que el contenido de la línea de tiempo que vamos a mostrar está basado en la línea de tiempo creada por Juan Antonio González Caballero utilizando la herramienta LineDo, Vamos a darle aquí el reconocimiento y fijémonos en una cuestión interesante. Nos permite generar, ya que estamos reconociendo la autoría, aquí tenemos el nombre de Juan Antonio González Caballero. Si lo ponemos entre corchetes y a continuación, entre paréntesis, ponemos la URL de destino, se va a generar un enlace. Exactamente igual, lo ha hecho utilizando la herramienta LineDo y ponemos aquí la URL del enlace. Añadimos una imagen para la introducción, que será la que acompaña al texto de introducción, y una imagen para el fondo de la presentación. Teóricamente, como estas dos imágenes eh, proceden de Flickr, como podemos ver, se debería generar un crédito automáticamente. En las eh, opciones de la cuenta... Si no queremos que aparezca el nombre de usuario podemos poner nuestro nombre y entonces la eh, línea de tiempo aparecerá con nuestro nombre en verde con el nombre de usuario que hemos utilizado para registrarnos. Bien, podríamos haber seleccionado los colores de fondo y de, eh, y de zonas eh, activas y damos a crear nuestra nueva línea de tiempo. Se está creando y en unos segundos, ahora mismo está transfiriendo los datos de las imágenes, y en unos segundos tendremos ya creada nuestra línea, que va desde 1700, desde 1700 la habíamos creado originalmente, ¿eh? aquí tenemos hasta 1990. Vemos que hay un botón de 3D, y un botón que nos va a permitir, vamos a pulsar sobre el botón 3D y vemos un camino que podremos ir recorriendo moviéndonos con la rueda del...